La plataforma principal con los módulos de colores habilitados de acuerdo a tu plan de presupuestos adquirido. Los mismos módulos ordenados de manera vertical en el menú lateral. En la parte superior derecha, tu facturación y los datos de tu cuenta si deseas editarlo. Este botón para pasarlo a modo noche y el mismo para pasarlo a modo día. En este módulo de parámetros podemos editar, crear, eliminar. Los diferentes tipos de parámetros, como tipo de obra, mano de obra, categorías, unidades, etc. En el módulo de calendario podemos crear, editar o eliminar calendarios. En el módulo comercial podemos editar, crear o eliminar clientes. Y podemos editar, crear o eliminar proyectos. Ingresamos a presupuestos. Escogemos el proyecto. Ingresamos. Aquí observamos todos los presupuestos de este proyecto. Podemos crear, editar eliminar presupuestos, subir archivos. Si nos vamos a editar, contamos con varias herramientas para realizar un detallado presupuesto. Podemos realizar cronogramas, valorizados, fórmulas polinómicas y las valorizaciones. En el módulo de recursos humanos, Podemos crear cargos, crear empleados y darle acceso a estos empleados a los proyectos en los cuales estén involucrados. Y a este módulo de seguridad se le crean los roles a los cuales se le dan acceso a ciertos módulos de acuerdo a las funciones y labores que desempeñe cada empleado.